Buenas, eh, soy Raúl. Disculpar el habla, he eh, tenido que aprender a hablar y hablo un poco raro. Pero bueno, eh, a ver, ¿qué os quería contar? Eh, gracias Pili, por, por la oportunidad esta y deciros que ojalá hubieras llegado a segunda división, he llegado a segunda B con Follabrada, ¿vale? Eso fue el top, por así decirlo. Y nada, y he preparado esto en mi casa. Y, por favor, si no me entendéis, me lo, me lo repetís, me, me lo metéis la mano y lo decís y yo os contesto. Y si me queréis parar y hacer preguntas, por favor, hacerlo, que yo soy como vosotros. ¿vale? Bueno, pues he estado haciendo esta, esta, esta PowerPoint, de, bueno, os he puesto aquí las siete, más o menos, los siete puntos de mi, de mi vida... Que vamos a empezar con la infancia, pues nada, pues dale por favor. Sí. Nada, que yo era un niño pues, con un balón pegado, yo tenía juguetes de balones, todo era de todo fútbol. Luego, súper pues, alegre a mí, me, me encantaba estar con mis amigos, con mi madre, con mi padre, con mi familia y tal. Y luego, sobre todo en las reuniones familiares, que era equipo de fútbol, chicas contra chicos, lo típico. He puesto unas una poquitas fotos para que veáis que me llevaban mis padres al cerro al, al, al, al de Los Ángeles, que yo vivo en Pinto, al cerro de Los Ángeles y jugaba. Luego, pues ya veis, en la parcela, jugando todo el rato, haciendo el moño, es un rato. Luego pasamos... Perdona, estoy un poco nervioso, ¿eh? Es que el Es la tercera o cuarta, <risa> o cuarta <risa> vez, y encima con tan adultos... Tan adultos bueno, mi adolescencia, 12 o 13 años, era fútbol, fútbol y fútbol, pero ¿qué pasó? Que un día, pues, por desgracia, los resultados aclarados iban muy mal y me dijo mi padre que fuera el fútbol. Estuve un año entero sin jugar ni bajar de parque. Y eso para mí me marcó muchísimo. Porque, claro, yo no sabía hacer otra cosa. Entonces, pues... Pues nada, eh, estuve ese año entero sin, sin poder jugar, estaba en los cadetes del Pinto, sin poder jugar y luego pues ya pasé a los infantiles del Pinto, seguía jugando, empecé a jugar otra vez, empecé, saqué notables y sobresalientes después de… luego… luego mal. Y luego, luego, pues nada, me gustaba por los típicos de 13 años. Cuando, yo tengo 40 años, entonces, pues, ¿qué era? El parque, el fútbol, las chicas, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y sobre todo había muchísimo respeto, que ahora yo creo que no lo hay. Y eso es lo que tenemos que intentar dar al resto de la gente, respeto. Porque creo que es fundamental. Sea una persona... Con dificultades, sea listo, sea rico, sea pobre, respeto. Ante todo respeto y ya está. Es lo, lo que me enseñó mi familia, mis amigos, mis entrenadores. Y porque había que respetar al rival. Claro, pagando el 7-0 y quieres hacer vienes a porra, quieres meter más goles y te dicen que no. Y eso es la verdad que, lo, que me lo, lo enseñan ahí, en, en el Pinto y en distintos equipos. Pasa, por favor. Bueno, fotos, he puesto unas cuantas fotos. Ahí soy el que tiene pelo, que antes tenía pelo, rubito. Y bueno, pues nada, esto es en la playa con los padres, con mis padres que estábamos en la playa y Raúl que iba, oh, se metían a jugar maratones. Luego, con mis, estos dos son mis hermanos, soy el mayor de los, de los dos. Jaime y César, César es el de medio, que tiene una niña, una sobrina que es preciosa, se llama Miranda. Paso, por favor. Luego, eh, llegamos cuando tenía 17, 18 años. Mi padre, por suerte, iba siempre a verme, ya estaba yo en el Moscardón, en el Atlético de Madrid. Y me sale la oportunidad que me dicen, Raúl, ¿tú te irías a jugar al fútbol fuera de Madrid? Digo, pero... Pues sí, y me lo dijeron en mayo y en julio para la pretemporada ya había firmado y me fui ya a jugar. Y estuve viendo de ellos durante seis años, que fueron los mejores de mi vida, porque, porque era levantarte, gimnasio, comer, tal, entrenar. O te acostabas, te levantabas, entrenabas. O te, luego ya cogí y el segundo año empecé a estudiar. El primer año era... Para saber un poco, para ubicar... sí claro de Madrid? Sí, sí, en Mancha Real, en Jaén. Ah, en Jaén. Esto fue en Jaén. Mi primer equipo... ¿En tercera división? En tercera división. Todo ya este, este año, este, este, esta etapa fue en tercera división, hasta que un David en Forlapra, que fue el segundo año que estuve, pero me dejaron el entrenador, mira, vas a jugar, pero tienes 18 años, 19, necesito 6-23. Ahora la verdad es que estoy un poco fuera de onda, voy a sacar el título de entrenador, yo no quería hacerlo, el de fútbol, pero bueno, voy a sacármelo. Hay seis, pero vamos a retomar, seis sub-23, que tienen que ir convocados, creo que son tres o cuatro. Puede ser convocados, Raúl, pero va a jugar la gente más veterana, ganando muchísimo dinero, porque en aquella época, os estoy hablando, desde el 2000, se ganaba una barbaridad. Vamos. Entonces le dije, digo, mira, yo lo que quiero es jugar, ganar dinero, sí vale, estoy en For La Verdad, yo me pinto, voy a estar al lado, pero quiero jugar. Dice, vale, pues yo te voy a poner en contacto con equipos y tal. Estuve jugando por el, el Castelldefels. Entonces tal, eh, me fui a Cartalla la verdad es que me iba a los equipos donde más me pagaban. Así, hay que ser honesto. Yo, por desgracia, no me ficha el Real Madrid, no me ficha el Atlético de Madrid, que a lo mejor es mi equipo desde pequeñajo. Pues juego en la Universidad Francisco de Vitoria porque me pagan más dinero que los complutenses Donde te permita sueldo para vivir. Yo vivía de ello, y claro, casas, restaurantes para comer, cenar, desayunar. Yo no tenía gastos, yo mis gastos eran a lo mejor los cereales o la fruta que yo me compraba. Y luego cogí llegué a Castalla, se portaron súper bien y terminé mis estudios. El bachillerato normal, es tecnológico, lógico, pues lo terminé en Castalla, con 19 años y niños que tenían 15. Tú imagínate, en un segundo, yo era un mal estudiante, yo repetí cuatro veces, me fui a la Emilia con el Atlético de Madrid, <coughs> al Ferrol, luego a el Manuel Becerra conduciendo, y al final lo saqué, porque yo decía, ¿qué hago las 24 horas del día si estoy entrando, viviendo más o menos, en ocho horas me he quitado el deporte? Pues entonces me apunté a un instituto, hablé con los profesores les le dije, mira, yo para la mañana, sé sí, mañana es que no voy a poder venir, otra mañana sí, pero yo vengo por las tardes, vengo cuando pueda. No te preocupes, era un pueblo. Claro, en el pueblo era Raúl, el futbolista, o Pacheco, el futbolista. Que viene a mi clase Pacheco, el futbolista. Claro, yo iba con chavales de 15, 16. Total, me lo saqué, me lo terminé. Y eh, luego me vine aquí a Madrid otra vez hice la pretemporada con un equipo, no, me cuadró y me fui, me fui a Murcia y term, hice gestión comercial y marketing, técnico superior en gestión comercial y marketing, lo terminé, con mis semesas de, de, de prácticas, me, me trataron perfectamente, súper bien, ahí en Mazarrón, que también estuve jugando en Mazarrón. Y ya decidí, digo, bueno, pues ya he vivido seis años, tengo mi título superior, creo que está todo bien, me voy a Madrid, me sale un trabajo en Madrid de 7 a 3, juego en San Fernando de Henares, Tercera División, gano dos sueldos, digo, pues ya me quedo aquí, me acomodé, me acomodé, Calabanchel, San Fernando, Pinto, y ya me llama Sendino, oye, ¿te quiere venir a jugar a a tercera División, pero Castilla-La Mancha, digo, dice, pero tenemos que entrar en, Villavici en Villanueva, de la Villanueva de la Guiñada. Digo, vale, cuento, esto, vale, pues me interesa. Y a raíz de ahí, pues... Pasa, por favor. Bueno, eso, es que te, os podéis creer que tengo, tengo un álbum repleto de fotografías, repleto de recortes de periódicos, repleto de todo. Y no sé dónde está. Esta, porque me la mandó mi amigo Garán, este que es el de Cenafe, de las escuelas de fútbol de Cenafe, me la mandó. Y estos fueron mis amigos que fueron. <ríe> este fue en Mancha Real, el primer, ya ves todo, llevaba dos semanas allí, o tres semanas, verano, mis colegas de Juega y el Reulito jugando. Así que nada, terminó el partido y lo celebramos. Lo jugué estando en. en en Cartagena, jugué en el SNCP Juan, que son del Facebook, disculpar, y esta estaba colgada del, del de eso pero bueno, da igual, hay muchas fotos. Luego esto fue en Murcia con mis dos amigos, este, este fue el hombre, el chaval, José Carro, el chaval que me dio el teléfono del, del representante, y este es Rojo, Andrés Rojo, que, que es de Murcia, estaban jugando en Murcia viviendo con mis friends. Era la era espectacular. Dos estudiamos y dos que no hacen nada. Pues imagínate a los que no hacen nada con 20 años. O 22. vamos, pero bueno. Y nada, ahora, empezamos con el tema. Eh, si queréis preguntar antes... Bueno, ahora si ahora me podéis cortar cuando queráis, ¿vale? Que ahora viene lo interesante. ¿Quieres un poco de agua? No, da un montón, gracias, Pili. Total, Villanueva, estoy entrenando, eh, juego en… en eh, Joder, ¿cómo se llama? ¿Dónde juego? En… ¡Ay! ¿Qué se me olvidó En Castilla-La Mancha, un equipo… Eh, ¿Cómo se llama? ¿Maridejo? Eh, no. Tiene dos… Son dos equipos… Bueno, pero… Bueno, ahora, ahora me sale, ahora me sale, no. Bueno, total. Juego en piedra, en, piedra, en piedra Buena. Tengo un viaje super largo. Yo me encuentro mareado. Estoy hablando un sábado. Voy al médico. El médico me dice: parecen vértigos. Digo, dame algo que yo juego mañana en Piedra Buena y tengo que ir a viajar. Me den unas pastillas, viajo, juego 89 minutos, o la, casi todo el partido. La toca la primera, mientras me dice: Raúl, ¿qué has hecho? que es como has jugado, que las has parado y has pasado lo que, llevo te, lo que llevo diciendo desde toda la vida. Digo, bueno, pues nada, que es que me encuentro un poco mareado. Total, me quita, no le di de cabeza personal en absoluto, porque me encontraba muy mareado. Total, el lunes voy a, voy a mi trabajo, de 17 a 3 me levanto, me voy a mi trabajo, después me voy a gimnasio, después me voy a la sesión de recuperación. Y llega y le digo al entrenador, digo, Jaime, mira, es que me encuentro un poco mareado, voy a hacer solo metas de mirar, ¿sabes qué es carrera continua? De mirar ese entrenamiento, el lunes los que juegan, los que no juegan, pues hacen más cosas. Dicen, no, vas a avisar a tus padres que vengan a buscarte. Vale, pues, vinieron a buscarme, me llevaron al hospital, me hicieron muchísimas pruebas y me dijeron, bueno, pues vete, hacia, vete a tu casa que yo creo que no de camas y la gente dice, bueno, mi madre dice que es que no está el el de guardia. A las 7 de la mañana, a 10 de mi cumpleaños, el martes, estamos en el hospital. Me hacen pruebas de circunstancia, de fuerza de tal, de todas las pruebas, y me dicen que había sufrido un infarto cerebeloso, un ITU. y que, que bueno, que me quedase, me quedé, estuve, como 10 días se me hicieron pruebas, que a mi madre, pues imagínate, a la familia es súper, súper, súper mal. Pues, con 27 años yo no, jugaba, no me drogaba, no bebía, sano. Total, a los 10 días así me sueltan, como digo yo. Y estando en mi casa atrás, yendo a, re a rehabilitación un poquito, porque a mí me afecta sobre todo el lado derecho. El primero me afecta el lado derecho. Claro, me dice el médico, no vas a poder jugar al fútbol, y yo no hacía afecta, que yo sabía que no podía, no podía conducir, no podía hacer nada. El lado derecho era como tonto, que no lo controlás. total, rehabilitación, estabilidad, tal. Y estando en casa, un día, el día 18 de diciembre, 15 de diciembre, voy a coger el mando con la izquierda, porque claro, mi derecha no, no yo a coger la botella y mi mano derecha no iba. Pues yo digo, pues yo con mi izquierda. Y mi izquierda va a coger el mando para cambiar el sábado de mi madre y, y mi mano que no, que no, que no cogía el mando. Claro, mi madre tumbada y yo decía madre mía de la mano hermoso Luego, ¿qué pasa? Y yo nada nada ya lo cogí y le quise cambiarlo y no, no podía mi pie yo decía vamos a mover el pie mi parte izquierda no iba y yo yo yo temía cómo decírselo a mi madre y madre mía era como la digo yo pues claro yo sabía que algo pasaba porque estaba súper mareado igual mi parte izquierda no iba para nada Madre, hay que llamar a papá o a alguien que hay que ir a... ¿Cuánto has dicho que había de separación entre el primer...? Pues el 10 de noviembre, que es el día de mi cumpleaños, que es cuando me adornestican, que, que me ha dado un ictus, pues 20 días, 20 y pico días. El día 15 de diciembre, más o menos 18, 15, 17, es cuando voy al hospital otra vez. Me llama mi madre, mi padre y tal... Me hacen otra vez todas las pruebas, todo esto medicado, con Sintrón y esparina, me estaba pinchando en el estómago, en el, la tripa y sintron. Y de, tras muchas evaluaciones me dejan ingresado y al día siguiente me dicen, oye, que has sufrido otro Ictus, pero en el lado izquierdo o en el derecho de tu cerebelo que afecta al lado izquierdo. Total, igual, las pruebas, más pruebas. La pregunta del millón era: ¿te drogas? ¿fumas? ¿bebes? Mi compañero de habitación decía: Pero que dejar al chaval ya, que no ves que te ha dicho por ti, por, por si va, cinco veces, diez veces que no. Le, le mandaron salirse fuera de la habitación. Al hombre. <ríe> Se portaba muy bien. Y. total empiezo la rehabilitación, están ingresado porque me están haciendo pruebas en la allí. pido la alta voluntaria el día 24 de diciembre, yo me veo en mi casa. Claro, porque para estar sentado en el hospital, estoy sentado en mi casa con mi gente, mi madre, mis hermanos, mi familia, pues tipo, lo podéis imaginar. Claro, con mis mi compañeros del deporte. Bueno, cenamos ahí como pudimos, tal, no sé qué, empiezo mi rehabilitación, mi escritura, mi. mi de fina, porque yo pierdo la psicometria, pierdo la coordinación, la empiezo a recuperar y en julio decido que quiero correr. Volver al trabajo que estaba, se portan súper bien conmigo, me aguantan, no me despiden, me aguantan, me dicen, Raúl, tú ven cuando quieras. Yo me voy afuera a medianas andando andando normal con dificultad, pero normal. Hacía mis cosas en mi ordenador, escribía súper mal en el ordenador. Claro, yo antes usaba las dos manos. Usaba una. El día 20 y pico de julio, bueno, yo me incorporo al trabajo, me voy de vacaciones, y el día 25 de julio me empiezo a encontrar más en el trabajo. Mal de mareo. Yo he en una oficina con materiales eléctricos y hacían frenos para trenes, o cosas para trenes, mm. cableados, yo me encargaba de cableado y tal. Y, y había que hacer una cosa que era muy simple: poner pines en una bolsita para juntar 10 bolsitas y llevarlas al cliente. Bueno, pues yo dije: Yo, yo no me puedo estar sentado, estaba súper mareado. Me fui al taller y empecé a, poner, a meter pines, pines que son como la uña como alfileres dentro de una bolsita de 100 en 100 o de 20 en 20. Total. Y yo veía que yo quería meter la bolsita y la bolsita... Y yo, me, yo cogía el pin y hacía... Y yo decía, oh, Dios de madre mía. Y Raúl, ¿está bien? sí cabeza. Sí, sí, sí, sí. es como si estuvieras... Yo sabía lo que hacía, lo que tenía que hacer, todo bien. Pero era como si estuvieras en una montaña rusa todo el rato, todo el rato o yo, que sé, yo que, o bebida, alcohol, la, la gente está como alcoholizada, va, eh, va a echar polvo, pues igual. Y yo decía, dios madre mía. y claro, todo el taller allí, Raúl está bien, está bien que está blanco, está bien, casi que así, yo me iba, De donde había gente, yo me iba, hasta que yo mi compañero me dijo, no, vamos a ir a tu casa, vamos a mi casa, vamos al ambulatorio y nos dicen al ambulatorio o no. Y yo, con esta historia que tiene Raúl, y yo a agotados directamente. Bueno, pues yo entro en Getafe andando normal y mareado. Bueno, pues salí a los 10 días sin hablar, andando como la muñeca de famosa, con mi madre agarrada, yo antes sin pelo, y alguien, a mí me tenían que lavar. Dependía de mi madre, de mi novia, de alguien. Eran no, nada, nada, mi mano no iba. Bueno, yo me la pero yo hace, yo me hago solo. Y yo tenía pelo antes y haces su claro, se te caen las lágrimas, te quieres morir. Claro, tu vida se corta. Eres un bebé con 27 años. Y yo, por suerte, no he perdido nunca el conocimiento. Bueno, lo perdí yendo, yendo a casa en un día, pero bueno, apreté el volante, fueron milísimas al segundo. Eso fue en el primero. Total, y claro, dices, pues, vamos a ver, que no, yo no dependía de mí, yo no podía depender de mí, y claro, y estuve en mi familia, mis amigos, mi novia, todo el mundo, venga Raúl, venga Raúl, yo entré en una depresión que yo me intenté suicidar tres veces, porque yo veía que yo para qué voy a vivir aquí para meterme a mis amigos, a mi familia, Preocupado, sentado en el sofá y claro, cada vez que me lo aguantaba me tenía rusa. Rehabilitación, y mi rehabilitación era que no podía, que, que, que, que mi cerebelo no era como una, era una masa que... Borracho perdido todo el día, y, madre mía, total. Hasta que doy con una psicóloga, allí en la, en la asociación de Miloval de Pinto, me ayudan. Psicóloga, logopeda, terapia ocupacional, ya dejo Jatafe, me voy a Ramón y Cajal y ahí me vuelven a hacer muchísimas pruebas. Me vienen a ver a Alberto Contador, que es, es amigo de la familia, me vienen a ver cuando era, no era conocido, que yo sé, supe su caso porque pues lo veis por la tele o te lo cuentan, tenemos un amigo en común. Me hacen más pruebas, me hacen una en la a ver de qué era, porque claro, en Jatafe me decían que no sabían de qué era. Que me tienen que hacer las pruebas genéticas, pero que me esperaron un año. Y, chicos, como A lo mejor, entonces me hacen las pruebas genéticas y todo viene a consecuencia del gen de la homocisteína. Que el gen de la homocisteína le tengo alterado parcialmente. Y eso me produjo trombos. Trombos que te llega un momento que no te, ocurre, no te, no te sube la sangre. Se queda la sangre cobrada y se llena de oxígeno, ¿entonces qué pasa? Que te, que te quedas tonto. Yo soy muy borrego hablando y yo respeto a todos y todo. ¿eh? Y no quiero que me, me los pareciera a nadie. Yo, yo, no sé, yo respeto a todos y no puedes tratar a una persona con discapacidad con pena, no. Bueno, pero eso ya más adelante os lo cuento. Total, en Ramón Licajal confirman tras hacerme un montón de resonancias con contraste, sin de resonancia. Hasta. Yo era un, un muñeco, un muñeco que estaba haciendo pruebas que por qué a un niño, a un chaval de 27 años, deportista, le había dado lo que había dado. La gente estaba asustada en Getafe. Cuando entré el primer día, me hacen pues, lo típico: pues, te, ponen el, te ponen el. ¿Cómo se llama? Lo de la tensión, te mira el corazón, treinta y pico pulsaciones. Decía, chico, está bien, estoy mareado, pero estoy bien. Bueno, eso es pues, una. Romendijal, me recupero, empiezo a ir a la estación de mi de pinto y tres años. Tres. Luego peda las cartillas de chico. Bueno, es que ellos somos jóvenes. Bueno, pues yo tenía cartulinas, cartillas que te enseñaban la escritura a repasar. Bueno, pues yo era el código en rubio post, así todo. Y me mandaban en ejército hasta leer canciones, escribir historias, escribir un diario, tecleé en ordenador. Yo tenía el título de mecanografía, que lo aprobé porque no iba a clase. Y me llevó a la profesora de examen para que para echarme. Yo lo probé y la verdad es que se me daba muy bien, se me daba da más o menos bien. Aprendí a escribir, escribí en mi diario y tal, hasta que empecé a... Pues, a tener un poco aparente y sobre todo mi, la chica con la que estaba, adoptó una... nos fuimos a servir solos, adoptó una perra. ¿Puedes darle, por favor? Sí. Bueno, bueno eh, sí. disculpad, mirad. Eh, esto es... Esta presentación, si la queréis, la podéis tener. Yo no, yo no tengo problema y ellos... Vale, o aquí me hacen una entrevista de 20 minutos, 15 minutos, en el 2010 o 9, no sé. Y aquí es la primera vez que salgo en televisión con, con Marilón Montero y el, y el doctor. Aquí hablan un poco de los infartos y, a red de esta, me comentan aquí, me salgo aquí, pero eso es una, eso es una entrevista de, de, de, de uno a uno, sabes que no había más gente, sino simplemente que yo. ¿Puedes pasar la peli? Bueno, en total, disculpad, esta es la orientación. Bueno, vale, y aquí aparece bueno, Rebeca, la chica con la que estaba y después del los estuve. Adoptamos a Kira Kira es un animal, fue un animal, que, la, que, que se adoptó de una perrera, con un año de edad, era un Sarpay, ahora veis la foto, y con ella tenía una obligación, darle de comer, limpiarla, recoger las caquitas, limpiar los oídos, porque es una perra con muchas arrugas, ya lo veréis, en fin, hacerme cargo de, de un animal. Bueno, yo estaba solo en casa, estaba, ella se iba a trabajar en la guardería y yo me quedaba con Kira, yo tenía que hacer la cama, de hacer la comida, hacer, ir a comprar, todo. ¿Lento? Sí, muy lento. Pero bueno, ya empecé a andar con ella y yo la sacaba tres el día una media de una hora y pico, yo me iba a andar. Ya con ella, pues ya, empecé a andar mejor de la, de la, con la rehabilitación. Total, me empiezo a recuperar y me vuelvo muy egoísta. Sinceramente, solamente me quería recuperar y quería hacer deporte. No mirabas por ella, no mirabas por la barra, Era un total egoísta, que me arrepentiré y me arrepiento toda la vida. ¿Qué pasó? Pues le dije, digo, mira, quédate aquí. Yo me voy a casa de mi madre, que voy a empezar a jugar al fútbol o a seguir jugando al fútbol, pero me voy a dedicar a jugar al fútbol y, y a cuidarme, yo solo. Y claro, yo no iba al cine con ella, no, no hacía ningún tipo de plan con ella. No se lo merece nadie la hablé mal la habla mal empecé y dije no no puede ser esto yo cojo me voy a donde mi madre y tú eres feliz por tu lado yo lo voy a intentar ser por el mío ella se queda con Kira, Kira nos la repartimos y bueno luego están mis amigos que tus amigos siempre están contigo eso es un día en un bar en, tomando algo con mis amigos pasa por favor ella es Rebeca, y la perra luego empecé con sí Lo pasé fatal, en el sentido de que yo salía por Pinto y me preguntaban qué tal, cómo está y yo hablaba. Se me entendía mal, porque ellos me decían, ¿qué? Yo se lo decía. Cuando no me entendas, dime qué. Yo te lo repito. O no te he escuchado, o no te he entendido, yo te lo repito. Y era todos los santos días. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Qué? Entonces yo cogí y me vine abajo no hablaba con nadie, me, me, me, me volví hermético. Bueno, empecé en mi casa a seguir haciendo logopeda, iba a logopeda, pero no sal, salía lo justo. Y cuando me notaba cansado, mi habla y va peor, y si me tomo dos cervezas hablo búlgaro. Ahora hablo búlgaro español. Si me tomo las dos cervezas hablo búlgaro. Y no se me entiende. Entonces, ¿qué? Pues no lo haces. Entonces, ¿qué haces? Me he ido a la casa y empecé a gastar canciones, canciones, canciones. Y bueno, y ya, me, ya me encontré yo mejor. Y Aguarde pues, el Che me ayudó a que, que cada uno tiene lo que tiene y a que traiga para adelante con. con se puede con todo. Entonces, bueno, pues. Ya la gente los niños me iban preguntando menos qué, qué, qué, entonces yo veía que algo más se me entendía, aunque no debiera tomar, aunque no tomara cervezas. Entonces, con Kira empezó a andar a correr, a correr dos minutos reventado cal, y correr, yo, decía, yo tenía la sensación de que yo corría y iba así. Claro, no tenía coordinación en mi mano. yo decía, madre mía, costumbre iba pegar. Perdón. Y bueno, dos minutos, descansaba cinco, dos, hasta que llegó y empecé y corrí en una 6 Este es Alberto Contador. He corrido cinco con él. O tres, perdón. Tres o cinco. Y, y mi primer objetivo fue correr la sainz Silvestre sin parar. Lo hice en 48 minutos. Pero no, ellos se paraban a hacerse fotos en la, en la puerta de Alcalá, en tal, no sé qué, no sé qué, y decían: Digo, como me pare, yo no sigo, yo me voy a, al tren y fuera. Bueno, pues lo hice, lo conseguí hacer sin parar. Luego, al año siguiente, bueno, seguía corriendo, y al año siguiente le dice: ¿para dónde me hacen fotos y haciendo el tonto con, con ellos? Luego, invité, bueno, invité, no al Charlie, mi amigo Charlie. En, Gales. en fin, pues empecé a correr con mucha gente y la gente me decía no, yo no voy contigo ya, que tú vas muy deprisa. Digo, yo voy contigo y entro entran no ayuda a mi rollo, que no, que no, que no quieren venir conmigo, entonces pues al que engañaba pues se venía, iba a su ritmo, ¿eh? Pues pasa. Vale, y tras eso empiezo y, vamos, oh, o a red del trabajo, de la constancia, del sacrificio, empieza a ver resultados. Coincido con una persona que me conoce de toda la vida, que ha estado estudiando con su, con su hermano, Antonio Ranchal, que es ahora virtualmente el director técnico de la Federación Española de Parálisis Cerebral y Lesión Cerebral. Y me dice, ¿qué haces? En, en, la, en la selección de Madrid, en una gala que había de deportistas con parálisis cerebral, ¿Qué haces aquí, pues, pues que mira que me han dado, me dieron los tres infartos y empecé a correr y he empezado a jugar al fútbol con la selección de Madrid. Pero poco a poco y bueno, intentando equilibrarme y tal, dice que ha en la San Silvestre. yo sí, corrí San Silvestre, le he fallado la de Rada, pero macho, no he bajado de 45. Entonces yo quiero correr y no baja de 45. Dice, ¿qué estás diciendo? Digo, sí que sí. Que voy reventado, parece que voy y cojo, parece que mis manos me, me van a golpear. Corro solo, corro aparte de la gente, y porque me da. me estropiezo, me caigo y te voy a estirar. Dices, si ¿tú quieres prepararte para Beijing y para Beijing de momento? Digo, ¿eso qué es? Dices, si es una espalimpiada, 800 metros. Digo, ¿800 metros? Y se lo corro yo. ¿800 metros? Y lo primero que tenemos que hacer es que esas piernas de futbolistas esas jamonas que tiene, fuera. Corriendo mucho, corriendo mucho. Bueno, pues él me, me puso fino, entre comillas. Campeonato de España en Fuenlabrada, joder, mi, mi familia. Esto es una anécdota. mi familia, fue Fuenlabrada, aquí en la universidad, 800 metros, el primer Campeonato de España que voy a correr, con estos tres que están hechos polvo, ya verás tú. Estos tres que están hechos por los que están así, pero claro, han nacido en mi parés chicos, o, o en sea, las Calababas, en fin. Eh, personas con barrisas de cero, ¿verdad?, que son más buena gente. Total, pues yo corro en la primera vuelta, yo le dejo atrás, ¿Veis? esto, esto, esto, esto, no corre nada. Yo, pum, pum, pum, Llego, faltan 200 metros y llega el hombre de más y me hace uf, uf, uf". No podía correr. El ácido elástico, cuando llega un momento que tu, tu cuerpo va al tope, tu ácido elástico empieza a funcionar y, es, y tu cuerpo se bloquea. Bueno, yo va así por las cuerdas, ¿sabéis lo que es la cuerda? Que es la, el área de atletismo. El, es un carril pequeño. Bueno, yo he pegado, yo casi me caigo dos veces. Bueno, claro, me pasaron mis tres colegas. ¡puf! y hice dos, dos 30 o así, en unos 300 Dice, madre mía, Dios yo no corro más. Totalmente me dice, ah, no te quiero decir lo que debe de, cómo debes de correr, pero quiero que te des cuenta, porque Porque hay una forma de correr el 800 y más con vosotros, que hay, al tener parálisis cerebral, llega un momento que entra el elástico y lo bloqueáis Vale, vale, bueno, pues yo sigo entrenando atletismo, y a fútbol, porque yo cada vez me encuentro mejor para poder jugar a fútbol. Estoy en la selección de Madrid, tras investigar, pues que si viene una federación que yo quiero jugar al fútbol y me decían que no, que yo no podía. Que eso es la FTPC, digo, eso de FTPC que es Federación Española, Van a Van a tener que ir ahí, yo iba. Y me dijeron, sí, mira, te voy a poner en contacto con Madrid, que está la Federación Madreña de París y Cerrofrad, y Daniel Zalberla la ha escrito. Total, me pone en contacto y éramos cinco en el equipo. Pero, claro, a mí me hacen una serie de pruebas, yo con el artefacto, con el balón, no podía, me caía. Yo jugaba con Chandler, porque yo estaba tomando Sintrón. Sintrón, ¿qué hace? Que el Sintrón hace que la sangre vaya muy licuada, entonces, tú al mínimo que te das un golpe, un corte, sangras un montón, o te hace un neumatoma súper grande. Bueno, pues yo juego con chándal, ¿para qué? Porque como yo me quedo al suelo parece que mi madre no se dará cuenta. Que mi madre va a ver al niño que la, como la, como es como el, el hijo de la pantoja, ¿no? Bueno, no sé. bueno siempre estaba ahí mi madre. Entonces, empiezo a jugar, empiezo a entrenar, y, y empiezo a entrenar, no hago la mínima para el gym, por supuesto, porque era muy pronto, y me dice, bueno, vamos a preparar el 400 para Londres. Digo, vale. Y, vale". Y, vale". Y, vale". Y, luego él me contrata, estoy trabajando en la Federación Española, en la FDPC, entonces, ¿qué pasa? Que me da más chance, ¿eh? puedo ir al... al al joder, ¿cómo se llama el campus? De la competencia, donde estudian. ¿La Blume? Sí. ¿La no, Blume? La Blume. Bueno, bueno, vete a las 9, haz esto y luego vienes a currar, tal. Y habrá es que tener un chollo, que me encantaba ese trabajo. Aparte de que trabajaba. Bueno, pues total, entrenado muchísimo, sufrí muchísimo, luego me quedé sin trabajo y entrené una media de 3 horas, diarias cinco 5 días a la semana era sufrir, eso sí, me quedé Silfide para correr un 400. Total, lo, eso el último ya ahí, ya cojo yo y lo parco un poco, empiezo a hacer el título, me saco el canal de entrenador del último tras tres años, tres veranos intensos, y bueno, ese es el último y luego empieza a entrenar un chaval, a David López pelvis que lanza peso en, un, en silla, se sube un taburete y lanzan peso. En fin, voy con la selección española, Túnez, a una serie de cosas. Pero a mí lo que me gustaba era el fútbol. Entonces yo me centré más. Bueno, no es más Como vi que en el cimo ya tenía 32 años, ya competía contra los chavales de 22 años, 21 años que eran hemiplésicos o tenían parálisis cerebral desde el nacimiento. No es lo mismo nacer. Corres naciendo, a juegas, a tal. Que a los 27 años empezaron a correr. Entonces, total, lo dejé un poco aparcado y me centré en el fútbol. Entonces, ¿qué hacía? Pues entrenaba fútbol con personas sin paliches de cero con con aldeas de pinto, con juveniles. Que me costaba una barbaridad. Pero una. Claro, chavales jóvenes, yo tenía 32 años y ellos tenían 16. Va a hacer unas porras, unas tal, yo me cabreaba conmigo mismo porque decía yo, esto no lo consiento. Total, jugué con la selección de Madrid, me centré en el fútbol sala y el fútbol 7. En, en Paralímpicos solamente hay fútbol 7, no hay fútbol sala. Fútbol sala era en España, o se hacía en España para juntarse toda la gente, todos los chavales que, que eran Paralímpicos o tenemos alguna discapacidad de compadresis o oh, daños cerebrales adquiridos y nos juntamos todos para que el seleccionador de esos coquiera y montó una selección que lo representaba un europeo o un mundial o... Total, pues yo tuve la fortuna de poder jugar un europeo en Glasgow en el 2011 y un mundial en el 2012 en Asen Un mundial de fútbol Yo flipado, sinceramente más que vital, allí, escuchando el himno, así, quieto. A mí se me quedan las lágrimas Porque, ah, tú es lo que has querido toda la vida. Lo que pasa es que tú sabes tus limitaciones, que tú no vas a Bueno, pues a raíz de esto, pues has llegado. Pasa un poco, por favor. Mira, chavales, este David Casino, ¿sabes quién es? No, no. Bueno, pues buscarle en Internet y es un Paralímpico que gana nada más que cinco o seis medallas olímpicas, en disco. ¡Es ciego! ¡Es ciego! Ah. Bueno, hasta la, en mi época de, de atleta, este fue uno de los primeros, y luego este fue en Jerez, que aquí intenté hacer la mejor marca del 400. Y aquí es con David entrenándole, ya entrenándole. Ya no hacía nada, pero aquí estaba súper fino. Aquí es cuando me machequé. Puedes pasarlo por favor. Bueno y esto es el mundial, esto fue en Glasgow y esto fue en la onda contra la onda. El campo peta. Precioso, claro. tú imagínate allí con los niños están estaban no sé qué, brazalete, tal, tito, y y yo decía, madre mía, ¿dónde me metió? Nada, fue una experiencia inolvidable, tengo infinidad de fotos, pero... Si, sinceramente, si las queréis, os puedo dar mi Facebook y en el Facebook tengo un montón. O me mandéis vuestro correo y os mando unas cuantas. Luego, eh, bueno, un chaval... Ese, bueno. Eh, no, era un chaval discapacitado y que en un torneo internacional, pues, hubo gente allí que iba a hacer ruedas. Y a mí me encanta hacerme fotos con todo el mundo, con... Al niño, ¿qué, qué, qué le vas a decir? ¿Que no? Te partes el culo te, te ríes, perdón, te ríes con él. Disculpa. Te ríes con él. Entonces, pues niños más muy perjudicados, menos perjudicados, sordetes ciguetes. Pues fotos. ¿Qué quieres una foto? Una foto. ¿Quieres una foto? foto? ¿Quieres la camiseta? Esa no puedo darte porque me la piden, pero yo te doy otra. Y luego, total. Y.. Esto, estado, bueno, tras, tras jugar, vivir, tal, no sé qué, y tras muchos bienes, decido irme a Australia. ¿Por qué a Australia? Porque me encantaba el idioma, me encantaba el sol, me encanta la playa y allí la cultura del deporte. Ten un, tengo un amigo que está viviendo allí con su hija y dice, es que yo voy a ir a verte dos meses no me renuevan en mi contrato de la federación y le digo, Rubén, que el 10 de noviembre estoy allí. Dice, sí, pero eso es tu yo estoy allí el 10 de noviembre. Bueno, pues me 3 de noviembre a enero, allí en Australia, sin trabajar, sin solamente visitando, visitando, visitando, haciendo amistades, hablando inglés, que si tú me... Yo hablo español con todo el respeto a los búlgaros, pues tú imagínate inglés, búlgaro español, flipas. Total, pues yo me fui ahí y hablaba con los amigos de él, porque él tenía que trabajar, yo hablaba inglés, con dibujitos, con, con el móvil ahora que había móviles y tal. Empecé a con amigos, pero me volví. Me volví y dije, yo tengo que volver a vivir a Australia, así en este caso. ¿Por qué? Porque tengo que aprender el idioma este, voy a intentar aprenderlo. Aunque tenga un, un, un acento extraño, pero yo quiero aprenderlo. A mí no me da vergüenza hablar inglés y decir hello... Da de, de igual, sinceramente. A ver, yo no sé en español. Total, cogí y me fui de visa de estudiante. ¿Qué sucede? Allí en Australia el régimen o lo que tienen está muy estipulado, muy, muy controlado. Tú entras por estudiante, tú estudias. No puedes trabajar más de 20 horas semanales. Y con esas 20 horas semanales, yo tuve la suerte de estar con, con él y con gente en su casa que no pagamos. Pero allí las la casa valen 200 dólares a la semana australianos. Claro, con 20 dólares al no hacen nada en España. Ayer eres un inmigrante, pero ¿qué pasa? Tienes que ir a clase. de comunidad no llevas a clase y como lo no firmes, te deportan. Total, pues yo hice mis cursos en inglés, fui a inglés, fui a inglés. Hice contactos en File Sports, que es donde, donde he trabajado, y me llaman seleccionados. Oye, Raúl, que hay un torneo en, en Barcelona para tal día, tal, de tal día a tal día. ¿Te vendrías? Y yo, ¿qué me estás contando? Digo, Imael, sí, vente y tal, pero es que irme allí, es que vale 10.000 euros y tengo que pagar aquí. Bueno, venga, va, pues míralo. Entonces tal, hablé con gente, a ver si me pueden ayudar, porque yo en la Selección Española no nos paga nada. Bastante que nos paga el alojamiento. Pero la Federación Española de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol, no quiere saber absolutamente nada de los tupis, como digo yo. Por desgracia. Ahora os cuento una nota que pasó antes del Mundial. Entonces, consigo la pasta. Me vengo a España. Juego esa... Vengo a España cuatro semanas, dos de ellas juegan Barcelona, un torneo internacional, que la verdad era como un mundial. Y qué sucede? Que no puedo volver a Australia. Tengo un problema económico aquí, todo el dinero que yo tengo de colchón para Australia lo tengo que gastar aquí. Sin trabajo, sin nada. Eh, el torneo se me da mal porque me duele mucho en la cadera, en fin, lo paso mal. Total, a los, digo, bueno, bueno, no pasa nada para adelante. ¿Qué hice? Me puse a trabajar, ahorré dinero, seguí entrenando, ahorré dinero, me recuperé de mi cadera, perdón, ahorré dinero, ayudando a todo el mundo, y me volví a Estaba solo, sin mi, sin mi amigo, mi amigo estaba ahí. Pero yo, a mi amigo, claro, yo, no, yo no le puedo decir, oye Rubén, que estoy aquí. No, yo me iba con todas mis consecuencias. Me cogí un visado de estudiante, un curso de marketing, de business, business 2, 3 y, y marketing. Y, y empecé a trabajar... Bueno, llegué en febrero, perdón. Y en marzo empecé a trabajar aquí. Haciendo de entrenador de niños, de tecnificación de niños, de fútbol. Con niños de 5, de 5 a 12 años, 12 en un campo de fútbol sala indoor. El españolito tenía que dar una clase de una hora a niños, en inglés. Claro, yo decía, ¿cómo? Bueno, wow. miren, en internet tal, me cogí folios y, y empecé a hacer dibujos y yo hacía demostraciones lo que tenían que hacer los chavales. De ahí me dieron 7 horas, 5 horas, 5, 7, 12. Me dieron las 20 horas chavales y aparte ellos, por suerte, me ofrecieron poder seguir allí. Me ayudaron en fin. Eran mi familia, yo trabajaba. Yo, trao, yo antes de trabajar me iba, me daban el café, comía con ellos, después de currar me quedaba allí. Era un complejo deportivo increíble. Es un complejo deportivo increíble. Y nada, y puedes pasarlo, por favor. Y nada, llegó un momento que dije yo, mira, yo no puedo estar aquí solo, hablando inglés y forzando a aprender inglés, trabajando muchísimo como una mula. Y lejos de mi familia había tenido una sobrina que me vine a verla una semana, de Australia, me vine aquí y dije mira, me voy a ir para allá. Est mi estaba aquí ya se acabó, y me he tirado cuatro años así. Entonces, sitios increíbles, pero increíbles. Si veis, esto es la Opera House, tengo fotos igual, si queréis fotos, yo, la Opera House, eso se llama Vivid y iluminan todos los edificios de Australia, de Sydney perdón. El puente Harvard, la Opera House, todo. Bueno, estos fueron con pelícanos. Yo pude ver delfines, pude ver ballenas, pude ver hasta que me Joroban el móvil, me lo picaron. Los graciosos, sí. ¿eh? Lo las playas. Increíbles, increíbles. Puedes pasarlo. Y bueno. Canguros, cómo no. Ibas corriendo, me fui un fin de semana al campo, y es que mira dónde están. Esas son casas, ¿eh? Que están ahí. A su, eso es un respeto por todo. Allí tienen barbacoas eléctricas. Allí hay papel higiénico. En las montañas más perdidas que te puedes imaginar, allí tienes su baño y su papel higiénico. Allí no hay grafitis. Al J. y, por supuesto, en no zonas que... Y si alguien ve a alguien hacer algo mal, te lo dicen y agasal la cabeza. Porque hay un respeto de, de mayores a pequeños. Y de animales. Allí van descalzos... Allí no escupen por la calle. Allí van descalzos en Sydney. Sydney en Madrid. Bueno, cuatro o cinco veces en Madrid. Descalzos. Yo cuando lo vi dije... En los trenes pueden ser más antiguos que los nuestros. Pero un respeto por todo y una humildad por todo, increíble, increíble. Y un, no sé qué decirte, yo vengo en este coche, ¿vale? Que es un poco gracioso, ¿no? Bueno, pues allí los niños me saludaban, yo les saludaba y el padre como que me miraba diciendo, ¿qué estás haciendo, le mi hijo? Yo decía, perdón, perdón, ahí allí, allí si trabajas con niños tienes que tener un certificado de la policía que diga que tú no eres un criminal, o tú no, has, tú no eres un pedastro, tú no eres tal. Total, aquí en España creo que me han entrado ya, ahora ya. Pero acá, claro, allí, nada, no, y bueno, me hice una fiesta sorpresa, la verdad que fue súper increíble, y bueno, mi. Eso fue. Un periodo de tiempo. Y ahora, ya llegando aquí, llego aquí, empiezo a, pues eso, a buscar trabajo. Trabajo eh, primeramente en una asesoría jurídica, muchas horas. Bueno, ocho, pero vivo en Pinto, trabajaba en Pinal de San Martín, me iba al Sistema de, la media de mi casa, llego a las ocho de la noche. No tenía tiempo para, para, para correr, para a fútbol. Entonces, cogí y hablé con una persona, me contrató de 7 a 3 y ahora trabajo al lado de mi casa, me vi corriendo del trabajo a mi casa, dicen que estoy loco, llueve, haga viento, haga calor, yo cojo y me voy corriendo a mi casa. Son 6 kilómetros 25 minutos. es un Y me llama, el me llama, ah, me llama tengo un contacto con el Levante y me entero de que el Levante, de la Fundación del Levante está haciendo una labor increíble, que tienen tiene equipos EDI, que son personas intelectuales, tienen una escuela, pues os estoy hablando de ciento y pico niños, bueno, pues van a meter los paralímpicos. ¿Qué pasa? Que yo soy un C8 dentro del, del campo de fútbol de los 7 que juegan a Fútbol 7, solamente puede haber un C8. Aquí en Madrid hay 5, entonces yo no quería perjudicar a los chavales jóvenes que, estén, que están saliendo. Entonces cogí hablé con mi amigo Dani Palau y le dije Dani, yo quiero volver a jugar al fútbol. Estaba con 10 kilos de más, pesaba 85. Me estaba pesado. Digo, yo creo que me pone forma y tal, y quiero jugar con vosotros en Levante, en la liga. Esta quiero ayudar. Jugar, entrenar, entrenar el día de poder, pero los que pueda ir, iré allá a Valencia a entrenar con vosotros. Pero que vamos, que si tengo que vamos a andar a de aquí el animal, yo me quedo al animal. Yo quiero que la gente joven juegue. Y si os pues, puedo ayudar, genial. Me dice al mono, pues voy a hablar con mi, con mi entrenador, tal, no sé qué. Total, que me fichan. Tengo la suerte de pertenecer, porque mando ropa, se aporta la, la Vicente, Delia, Jorge, todo el mundo. Es increíblemente eh, respetuoso, humilde, lo siento que repita la palabra, pero es así, es que son. Y cómo trabajan con los sedis, con personas que tienen síndrome de Down, que como juegan al fútbol, no sé si habéis visto alguna Liga que hay, la Liga genuina. o habéis escuchado de ella. Es una Liga que juega el Villarreal, creo que el Tenerife, el Levante, el Valencia, el Rayo vallecano son todas personas edit intelectuales. Se juntan, hacen una jornada y juegan. Allí no es el que gana o gana, sino la actitud en el campo, con el árbitro, con los contrarios, el número de goles, el número de goles encajados, recibidos, es que si se cae una persona, levantas, en fin, todo eso se puntúa. Espero que siga adelante. Y nosotros, pues la fundación, los Paralímpicos, pues estamos creciendo poco a poco. Ya, ya nos quedamos el año pasado cuartos en la liga y este año pues estamos ahí luchando por la por la por por disfrutar y no lesionarte, y eso es un poco mi historia. Y bueno, os quería poner esta frase que es, porque mi filosofía de vida es ser un deportista, respetarse humilde y ser un, un guerrero, un, una persona que lucha por algo que quiere. Pasa. Bueno, y estos son mis, mis compañeros, esto fue el año pasado, no, miento este fue este año, en Muñol, esto fue el año... Este año también, y ese fue el año pasado. No este año también porque es rosa. Lo ves con otro chaval. Este chaval se llama Rubén. Yo cuando jugaba aquí al fútbol en Madrid, jugaba con el madreño Fórzala. Él era un niño de Rivas. Era un niño que estoy hablando de 7, 8 años, 10 años. El niño no habla, se le cae la vailla. Pero juega al fútbol mejor que muchos y tiene un valor increíble y le tengo muchísimo precio, bueno, me he marcado los carnes pegando, <ríe> dando empujones, y de empujarme se caía él, el pobre, pero es un crack, pásalo. Y bueno, y esta, esta es mi frase, que esa frase tiene historia, la tengo tatuada aquí, ¿vale? yo cuando jugué la primera la primera la Fútbol Sala en Pallaja, el Campeonato de España de Paralímpicos pues César, un, un compañero mío que tuvo un accidente de tráfico y tal, la verdad es que le perdí la pista, me dio un papel en lave viniendo de Barcelona, en una, una servilleta, me dice, toma Raúl. ¿Qué me da César? Le llamamos el c porque él decía todo con S, con C, C. Tenía esa, esa peculiaridad como otras que tenemos. Entonces, y le digo, ¿qué pone? Y le dije, luego lo, lo ves. Ya me senté, lo leí, el guerrero es el héroe, aquel que no tiene miedo, lucha en potes, suceder, matar, material Dios ¿todo has escrito tú o te lo has inventado? Y me lo sé, jolín, pues muchas gracias, tal, no sé qué, total, esa frase va la comí en mi cartera siempre, y un día, no sé qué, la vi a mirar, la cartera, y digo, hostia, la frase, la frase, la frase, la frase, ¿qué dónde estaba? asustado era una frase como que, que te daba valor te daba fuerza para seguir para adelante para pues, para lo que fuera y quería que el día perdido me entró un bajón y dije, sí digo ya Yo sabía que era de Pablo Calio, porque a él le gustaba mucho leerlo y me lo dijo tal la, bus bueno, la busqué la encontré y digo sí ¿verdad cómo estuvo el día más y cómo las has entonces va conmigo siempre y es así. Es el guerrero, es el héroe, aquel que no tiene miedo y que lucha en pos de sus ideales materiales y espirituales. Y esto es todo. Hacer preguntas, todo lo que queráis.